Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en principio voy a hacer un video súper corto Más que nada va a ser es un video agradecimiento eh, Porque... Nada, ah, miren, ustedes mismos lo pueden ver, lo pueden comprobar Es que me acaban de mandar un whatsapp hace un rato Yo estaba durmiendo, en realidad la mandaron más temprano Y el señor, el culpable, el señor Eysal, Emma querido te, te hago un video porque me pone mirá tu cuenta, tenés un regalo de cumpleaños atrasado y que, mirá, entro acá y es el único tanque que me faltaba de los que quiero realmente y que no puedo, no puedo comprar realmente económicamente no me da, no me da el cuero para comprarlo y entro acá y veo esto es que no, no, no, no, no, no entro la verdad que no me entra en el pecho la alegría que tengo sinceramente eh... es que es una guasada ¿cómo te van a regalar esto? es una locura no, no, es que es Increíble, chabón, no, no... Es que no, no se puede creer, la verdad. Eh, y te hago un video, Emma, porque sé que los videos los mirás y porque los directos, capaz que tenés cosas que hacer, tenés que estar con tu familia, que punte un que pan, entonces cuando podés te sumás, pero... Sé que los videos sos, sos eh, fan y, y me encanta y te lo agradezco sinceramente de corazón y a todos los que donan, a todos los que me regalan cosas. Sinceramente, de corazón les digo que muchísimas, muchísimas gracias. Es muy gratificante y es muy emocionante eh, porque o sea, lo hago de corazón todo lo que hago, me mandan whatsapp y los respondo, me mandan discord y los respondo me llaman a veces eh, me consultan cosas, me preguntan, me dicen, me sugieren lo que sea y trato de estar con todos en la medida de lo posible todos los que me han mandado algún whatsapp algún mensaje alguna vez en el juego en el face, en donde sea saben que trato de responder los comentarios, incluso los videos los respondo o sea, trato de estar hiper presente Obviamente que a veces es mucha la cantidad de gente Y a veces me cuelgo en uno Pero siempre que pueda voy a estar respondiendo Y voy a estar cerca de ustedes Pero por eso, además, en serio hey Sal, Te agradezco de corazón un montonazo Y a todos los que donan, a todos los que colaboran Desde su lugar, aunque sea Como les digo siempre chicos, que sea un poquito Que sea medianamente, que sea un montón Que sea lo que sea, siempre es mucho Y esto ni hablar, esto es una locura Es que esto es una locura, encima es que Emma estás re loco, boludo. Está, te amo, te amo mucho, pero estás muy loco. Así que gracias, simplemente gracias. Y por eso es que quería hacer este video eh, en agradecimiento para, para todos ustedes, sinceramente. Y para vos también, Emma en especial. Eh, sé que sos más, más tirando a ti que no te gusta mucho la, la exposición. Pero te estoy prendiendo fuego en vivo porque realmente es que, es que me sale. Yo soy así. El canal soy yo y, y, y yo soy así. Me gusta expresar las cosas porque... No me gusta que queden ahí en el tintero como que no, como que pasa desapercibido. Desapercibido. Yo quiero expresarlo y es lo que siento y es lo que me pasa. Así que, por eso este video. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Emanuel al Emanuel González. I love you. Gracias por todo y gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima. Chau chau.